Que ha desenvolupat la seva activitat al país vasco i a Navarra, ha estat membre de la direcció de Erri Batasuna, Euskal a Aversali Socialista Batasuna, i es regidor de Berriozar, i traductor de profesión. Després de la detenció de la cúpula de Erri Batasuna al 98 va passar a formar part de la nova direcció, integrança. A rapideza entre els mes joves Llovas Es va presentar y va ser escollit parlamentario a las elecciones del Parlamento de Navarra de 1999, en la candidatura de Euskal R. Tarroc. Es, com... es va convertir al 2000 en un de los principales dirigentes de R. Batasuna y posteriormente de Batasuna, creada al 2011. ¿Y por qué, Fernando? Porque desde el movimiento municipalista rupturista, desde la esquerra de base, es pot arribar al ayuntamiento primero y al parlamento de i y les las realidades desde las instituciones que son del popla. Un auténtico ejemplo de cómo pasar del carrer a las instituciones y mantener las prioridades. Teniendo el cap als ideals, ideales, peus al carré y les las a la feina. Fernando Zurri Presetacía Garú Emel Escartezum Dugu. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Os porto las salutacions de la Esquerra a vasca Levasca y a las nuestras. Eh, millones de dichos para el pueblo catalán, la seva yuta, por la independencia y el socialismo. Bueno, quiero en primer lugar agradecer eh, la invitación a este acto, porque para nosotros es un placer eh, compartir con vosotras este momento histórico, momento histórico para la libertad de Cataluña y para eh, todos los pueblos eh, sin Estado. Yo creo que no descubro nada si digo que, que la independencia... Es el, el nivel más alto eh, de libertad al que puede aspirar un pueblo, y por eso los independentistas vascos también queremos unos países catalanes eh, libres, independientes, y para eso, también para eso, las elecciones eh, municipales son eh, son un trampolín que hay que aprovechar, incluso en este momento también para llegar eh, a septiembre todo todo lo fuertes que sea posible. Nosotros ya lo sabéis. Eh, Vamos a, estar, ...vamos a estar ahí, vamos a estar ahí siempre... ...siempre vamos a estar con la, gente, con la gente que pelea... ...con la gente que pelea en la calle... ...y con la gente que pelea en las instituciones... ...con la gente que denuncia eh, los abusos... ...que denuncia las injusticias contra los y las trabajadoras... ...la que no está dispuesta a vender su dignidad... ...y aquí, para nosotros, entre otros y otras, para nosotros... ...esa es la gente de, de la Esquerra independentista. Y nosotros siempre seremos solidarios con la gente digna... ...con la gente que lucha aquí y en cualquier parte del mundo. A nosotros, desde luego, no nos suele, no nos suele gustar... Eh, ...bueno, pues que nos, den, eh, clases, eh, que nos den clases magistrales, ¿no? Y por eso tampoco nos gusta ir por ahí dando lecciones eh, a nadie. Tendríamos que poder, además, dar lecciones. Eh, siempre se ha dicho que la humildad es un, es un concepto... ...es un principio revolucionario... Y, y nosotros eh, solo somos, como suele decir eh, Pepe Mújica, solo somos eh, luchadores sociales. Y poco más podemos ofrecer, poco más podemos ofrecer. Solo eh, tenemos, eh, aunque pensamos que es mucho, un pasado y un presente de lucha por la independencia y por los eh, derechos eh, sociales para todos los vascos y para todas eh, las vascas. Libertades nacionales. Derecho a decidir para todos los ciudadanos y ciudadanas de un país que hoy en día todavía permanece dividido contra, contra su voluntad. Y también, por supuesto, justicia social. Justicia social porque la libertad, la dignidad, con mayúsculas, la dignidad con mayúsculas, solo llegará cuando avancemos en la transformación social que necesita nuestro país. Porque tenemos, tenemos muy claro que sin una acción y un proyecto Político al servicio de la clase trabajadora y de los sectores más desprotegidos, pues no podremos, sencillamente no podremos ser libres. Eh, podríamos recuperar derechos nacionales como pueblo, incluso podríamos llegar a tener un Estado y ser eh, independientes, pero si eso no incluye derechos sociales para todos y para todas, eso pensamos para nosotros eh, no, es, no es aceptable. La izquierda Berzale. Conocéis que tiene una, una larga tradición municipalista que ahora defienden 1.300 electos y 130 alcaldes. Ellos, ellas, son la, la punta de, de lanza de un proyecto de transformación social de país y por eso creo que hay que insistir. Muchas veces se pasa por alto, pero yo creo que es importante, hay que insistir en, en la importancia que tiene el trabajo municipal municipal. ...a la hora de conseguir eh, un, país, un país más justo. La justicia social necesita, sin lugar a dudas, de esa labor municipalista... ...para asegurar servicios para todos y para todas, para cubrir las necesidades... ...que desde una perspectiva de solidaridad y desde una perspectiva de comunidad... ...debemos tener siempre en marcha para asegurar nuestra dignidad... ...como ciudadanos y como ciudadanas. Los vascos, creo que aquí en Cataluña hay alguna figura parecida, pero los vascos tenemos una gran tradición de defensa del comunal, defender lo que es de, de todos y todas. Y ese comunal, que sabréis, en tiempos bueno, pues era poder utilizar eh, bueno, pues un, un terreno municipal, poder hacer uso de un terreno municipal o simplemente poder recibir todos los años un lote de, de leña para, para calentarse en invierno, hoy en día... ...hoy en día, en el siglo XXI, el comunal es simplemente la defensa de lo público. Defender el comunal hoy es defender la sanidad pública universal, la educación en nuestra lengua, políticas de justicia social... ...y en esa labor hay que tener muy presente que los ayuntamientos son la primera trinchera en defensa de los derechos más elementales... ...que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Pero también, también... Eh, ...desde los ayuntamientos se hacen muchas más cosas que eso, aunque no es poco, desde luego. También desde los ayuntamientos se defiende la libertad de nuestros pueblos. Y sabemos, tenemos muy presente que sin independencia eh, no tenemos la más mínima oportunidad... ...antes decía Gabriela, mientras sigamos siendo súbditos no tenemos la más mínima oportunidad de conseguir cambiar el modelo productivo... ...o de llegar a alcanzar una sociedad más igualitaria. Yo me atrevería a decir que mientras en la práctica política... ...sigamos siendo comunidades autónomas españolas... ...las posibilidades de alcanzar la justicia son cero. Y eso creo que todos y todas las que estamos aquí... ...lo sabemos positivamente, porque... solo la independencia nos puede dar... ...los instrumentos que necesitamos como país. Los instrumentos que tiene un Estado para plantar cara a esas élites extractivas, a esa troika eh, que nadie elige y que incluso dicen que ha desaparecido, pero que todavía se sigue arrogando la competencia de dirigir eh, nuestro futuro y de llevar a la ruina y miseria más absoluta a gentes eh, y pueblos, y plantar casa, cara a esa Europa de los eh, mercaderes. ...y la deudocracia. Solo de esa manera, solo con herramientas de Estado podemos cambiar el modelo social. Y esas herramientas de Estado también se empiezan a conseguir desde los eh, ayuntamientos. Como os decía antes, eh, no he venido a decir qué es lo que hay que hacer. Sabéis perfectamente lo que hay que hacer. Y por eso os voy a contar un poco en qué estamos nosotros, por si os sirve eh, de algo. Nosotros, además de todo esto que acabo de deciros y que es muy común y que sirve perfectamente para nosotros o para vosotras, tenemos además el reto de, de hacer avanzar el, el proceso de paz en Euskal Herria. Esta semana, que hemos eh, recordado el 50 aniversario del asesinato de, de, de Malcolm X, yo creo que hay que recordar unas palabras eh, suyas en las que decía que no se puede separar la paz de la libertad porque nadie puede estar en paz a no ser que tenga libertad. Y hay que recordar que la paz eh, y la libertad tienen enemigos muy, muy poderosos en nuestro país. Son, curiosamente, los mismos que no quieren que vosotros, los catalanes y catalanas, podáis decidir libremente vuestro futuro. Esos mismos que os niegan a vosotros y vosotras como, como nación, también nos niegan eh, a nosotros y rechazan cualquier solución al conflicto político vasco ¿Y por qué? Pues nosotros pensamos que lo hacen porque de esa manera tratan de retrasar el momento del derecho a decidir porque saben que son perdedores, porque saben que su opción es una opción perdedora, que la identidad española obligatoria ya es una opción eh, perdedora. Lo saben positivamente y por eso tienen miedo a la palabra, tienen miedo al diálogo, tienen miedo, en definitiva, a la política y a que la gente se exprese Libremente. Por eso, no nos vamos a cansar de repetir que la resolución del conflicto se llama respeto al derecho de autodeterminación del pueblo vasco y, en ese camino, la izquierda berzale tiene adquirido el firme compromiso de eh, conseguir la repatriación de los presos políticos vascos, porque pensamos que no hay normalización social ni política posible mientras haya presos y presas ...de motivación política y eso para la izquierda virtual... ...y me atrevería a decir que para la inmensa mayoría de la sociedad vasca... ...es algo básico y es algo totalmente irrenunciable. Ya os he dicho que, bueno, pues es un privilegio... ...es un privilegio poder estar aquí con vosotras en este momento histórico... ...y por eso os queremos animar a que la izquierda real... ...la transformadora, la de base, la de la calle tome también los ayuntamientos y siga también y siga haciendo esa gran labor de formigueta que tanto valor tiene para el país y tanto valor tiene para sus gentes. Pero también quiero deciros que nosotros tenemos mucho interés en que os vaya bien y seáis libres. Y creo que, que todos sabemos que, en definitiva, eh, el muro que hay que derribar para acceder a la, a la libertad es el mismo para vosotras y es el mismo para, para nosotros. Ese muro es eh, la, España del, la España del PP, su oferta de discriminación social, discriminación económica, tribunales especiales, identidad, como decía antes, española obligatoria, xenofobia, corrupción y todo, todo tipo de depredadores eh, sociales que intentarán que los países catalanes y Euskal Herria jamás puedan ser libres. Y ese es el muro, ese es el muro que entre todos y todas tenemos que derribar. Derribar ese muro, como decía, es tarea de todos y todas. Sabemos que no va a ocurrir de la noche a la mañana y por eso sabemos también que va a seguir siendo necesario pelear en todos los frentes, desde el ayuntamiento a la fábrica, pasando por la universidad y que va a tener que ser una labor, una labor diaria, una labor paciente, una labor persistente, pero tenemos creo que tenemos la obligación ética de seguir siendo esa gota malaya que cada vez va a ser más grande y que segundo a segundo va a seguir haciendo un gran agujero a la imposición y a la injusticia hasta conseguir que seamos dueños y dueñas de nuestro propio destino como pueblo y, por supuesto, también como trabajadores y trabajadoras. Y para eso, para eso que la Esquerra Independentista esté en el Ayuntamiento de Granullés... Pues desde luego creo que es un paso, eh, un paso importantísimo. Mucha suerte el próximo domingo. Cumpains y compañas. Capgiremos la historia. Visca la tierra.